Le vamos a pedir al doctor Gutiérrez, que eh, a tiempo de darle las buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros, que nos cuente un poco cuál ha sido el, eh, la historia jurídica que eh, ha, vivido, ha vivido la familia suya cuando eran propietarios de este, eh, de este espacio, de este espacio denominado Cantután y San Jorge. Muy buenas noches, Lorena, y a todos los panelistas. Evidentemente, eh, el problema surge en 1985. En 1985, en el gobierno de Hernán Sileso Suazo, se buscaba un botadero. Estaba de alcalde Raúl Salmón y busca que se identifique quiénes eran los propietarios de lo que, es, lo que era Llojeta, uh -huh. ¿no? lo que ahora es donde está entesado el, el botadero municipal. Llojeta nos dice todo en Aymara. Llojeta, ¿qué quiere decir? Se está cayendo. Eso quiere decir Llojeta. Entonces, lo que se hace es identificar a los propietarios. Isaac Gisbert, que era un abogado connotado en ese entonces, eh, era el propietario de 149 mil metros cuadrados, cuyos documentos surgen desde 1885, posteriormente en 1904 él regulariza su derecho propietario de la totalidad. ¿Cómo se llamaba el señor? Isaac Gisbert. Ya, yeah.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 Hasta que en el gobierno de Saúl Salmón se decide expropiar y es el alcalde de San Ginés el que ordena, el que se suscribe un acuerdo transaccional con la familia Gisbert y se llega a de determinar la extensión de 117 mil metros, descontando aires de río, Farallón, etc. Y resulta que se dicta el Decreto Supremo 2922 con el Hernán suazo donde ya se ordena y se dispone, por este decreto supremo, la prohibición de asentamientos humanos. Este es el decreto supremo que dice claramente, se prohíbe el asentamiento y se ordena el desalojo de las ladrilleras que habían en ese sector. Puesto que la familia Gisbert tenía ahí una chacarilla, era una chacra. Se sembraba guindas, hoy en día da guindas en ese sector, no Entonces lo que hace la familia Gisbert es ceder en la expropiación, pero hasta el día de hoy no le, la alcaldía no le ha pagado el justo precio. Es por eso que hemos estado en juicios, ¿no? y se da la expropiación, pero sabíamos ya desde ese entonces de que esa tierra no era apta para vivir. El botadero deja de existir en 1991, y en 1994 empiezan a proliferar las, las viviendas yeah. con partidas de otros lugares. Se forman asociaciones delitosas de otros ciudadanos que se traen partidas de achocalla se traen partidas de su uh -huh. y los registran en derechos reales de y otros se hacen los sucapiones entre ellos. La cancha Figueroa también es de la asociación Gisbert. Hasta el día de hoy, la alcaldía le sigue pasando notas de pago de impuestos de lo que es el garaje Suntura, donde se dejan los autos del tránsito. Le siguen cobrando a la familia Gisbert. Cuando se llega a entregar el TC, no, la familia Givert tiene que hacer toda una procesión para que la alcaldía le pague el justo precio. Las, las señoras ya han fallecido y hoy en día los herederos se están haciendo cargo de o las sea, acciones. los que eran los nietos, en realidad. Claro, claro que sí. ¿no? Entonces, están haciendo cargo. Eh, yo tengo acá una nota de prensa del 2005, donde se crea el PRUR, que es el proyecto de regularización, de urbanización y remodelación. modelación donde ya se denuncia que existían 113 familias que estaban viviendo en este sector y nosotros siempre les dijimos, esa tierra no es apta para vivir, desde el nombre, objetos se está cayendo Era una tierra que ya tenía estudios, yo tengo un estudio completo, de la propia alcaldía, que con requerimiento fiscal nos las han otorgado, un estudio donde se llega a concluir lo mismo que se decía en el gobierno de Hernán Suazo, que esa tierra era erosionada, uh -huh. no apta para vivir. Y sobre esa tierra erosionada, lógicamente, se coloca la basura, se forma una plataforma de basura, y sobre la basura se han creado viviendas. Ve, vean ustedes, yo quisiera tener a colores esta vivienda. Es la vivienda del señor Santiago Nina, que era uno el presidente de la Junta de Vecinos. Su pared queda al rincón, se veía salir telas, basura, botellas. No se hacía la discriminación de la basura y se empezaba ahí. Sobre estos terrenos erosionados con basura se han construido las viviendas y una parte de estas viviendas son las que estamos viendo en televisión, las que se han caído.